...de que sean eh, sancionados quienes emitan declaraciones, comentarios en las redes sociales, alarmando a la población, en el sentido de que no habrían dólares en las entidades financieras, casas de cambio, incluso en las calles, en el mercado informal del dólares, si podemos utilizar el término. Dicen desde eh, la población de que este es más bien una señal de que efectivamente hay problemas, ¿por qué tendrían que lanzar... Eh, ...precisamente casi una amenaza como esta, si es que todo estuviera bien, no habría necesidad. El eh, señor Senor Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, está en contacto con Panamericana. ¿Es esta, este anuncio, viceministro, un reconocimiento de, de que efectivamente hay problemas? ¿O más bien está queriendo LASFI controlar esta serie? dicen ...de anuncios que solamente alarman a la población... ...a propósito de que no habría dólares disponibles en el mercado... ...por lo menos no en la cantidad que la gente requiere. ¿Cómo está usted? Qué gusto recibirlo. Buenos días. Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia de Panamericana. Es verdad ¿no? que eh, nosotros como gobierno nacional a través de la AFI... Eh, ...se ha anunciado que en el marco de la ley, del, de ley 393 de servicios financieros... Eh, Vamos, eh, se va a iniciar procesos penales contra quienes difundan información falsa respecto al tema del dólar, ¿no? generando especulación. Porque eh, eh, es evidente que hay algunas personas que, que están queriendo generar su en la economía nacional y cosas que no es cierto. ¿no? Hay suficiente cantidad de dólares en, eh, en el país. Es más, yo me refiero a un periódico no de Tarija que salió y, eh, en el país, periódico del País, el día de hoy, a propósito de que el, el mismo diputado José Luis Porcel, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana, el día de ayer eh, ha señalado que aparentemente en Tarija no habría ni, ni dólares. Pero justamente este periódico salía hoy que decía en el titular las casas de cambio niegan una crisis de dólares. O sea, prácticamente existe normal flujo de la venta de, y compra de dólares en las casas de cambio, así como a las instituciones financieras. Por tanto, eh, se está tomando eh, esta medida de control eh, contra la especulación de la venta de dólares y la ASFI, como institución encargada, está haciendo todos los controles. Y un segundo elemento, estimado Gustavo, no somos una economía dolarizada. Eh, es bien importante tener este en, en cuenta este aspecto porque el, ocho, el 99% de los créditos, cuando uno quiere ir a los bancos a prestarse dinero para, ya sea para construcción o cualquier actividad económica, se presta en bolivianos. El 99% de los créditos hoy en los bancos están en bolivianos, en las instituciones financieras. El 86% de los ahorros están en moneda nacional. Por tanto, existe una alta confianza del uso de la moneda nacional. Por tanto, eh, eh, debemos luchar contra la especulación de algunos de algunas personas que quieren que quieren generar. Y obviamente en el marco de la ley, esto es un delito financiero y se va a controlar a través de la autoridad del sistema financiero. ¿Por qué entonces hay dificultad, viceministro, en el retiro, como lo afirma la población? Quieren retirar, no comprar dólares, sino retirar de sus cuentas en dólares. Y no tienen la posibilidad de hacerlo hay que pedir de forma anticipada, varios días antes, y no pueden disponer de su dinero en dólares. ¿Cuál es la explicación? Eso lo tendrán que consultar a las instituciones financieras o a los bancos, porque los, los bancos son los que tienen sus dineros ahorrados, ¿no?, de, la, de las personas. Y mira, fíjese, estimado Gustavo, que parece curioso también, ¿no?, que si sabemos que el 86% de los ahorros están en moneda Nacional. Eh, es curioso que digamos alguien que quiere ir a sacar dólares y cuando no lo es así y, y también hay que decir que esta gente que digamos que está generando eh, esta especulación eh, que al final del día va a perder porque si bien está comprando dos dólares y como eh, el dato que quiera vender los dólares las casas de cambio o las instituciones financieras no le van a comprar al mismo tipo de cambio entonces también tienen que tomar en cuenta este aspecto que es muy importante por eso es que la ASFI ha eh, advertido iniciar procesos penales contra quienes difundan información falsa, ¿no? En, en, eh, y obviamente eh, también se va a todos los controles en las instituciones financieras, y también lo dijo, ¿no? A través de, de anuncios, a través de los medios de prensa, porque está marcado, es un delito financiero en el marco de la ley 393 del sistema financiero. Por tanto, ahí yo le llamo a toda la ciudadanía, a toda la población, a tener calma, eh, en tema porque obviamente no somos primero una economía dolarizada. Eh, estamos como gobierno nacional, a través de las instituciones como la ASF y el Banco Central, llevando, eh, eh, haciendo el control sobre este tema de las especulaciones en el tema de la venta de dólares. Bueno, la gente teme, viceministro, que pueda ser eh, procesada, convocada a declarar al... Poner un comentario apenas en las redes sociales. Y no se trata de información falsa, porque la gente va, eh, viceministro, al banco y pretende retirar y no consigue hacerlo. Y eso es lo que publica. No pude retirar eh, dólares de mi cuenta hoy. Pasé 20 minutos, cualquiera que fuera el entonces. Pero eso podría ser tomado como. Una información falsa y no necesariamente el viceministro podría ser falsa, podría estar simplemente contando la experiencia a través de ese medio. Entonces genera un temor, de, le ponen incluso el rótulo de que eh, es temerario y dictatorial, es temerario y dictatorial este anuncio. Pero, eh, esperemos que la normalidad retorne, como lo dicen las autoridades, y que sea solo producto de la especulación, la marea baje y luego todo se normalice. Finalmente, eh, si hubiera una restricción de la disponibilidad de dólares, ¿no es la la que debe controlar y regular a las entidades, o los bancos son entidades autónomas? Bueno, aquí hay, es un, hay un elemento más, ¿no? La defensa del consumidor, y hay en cualquier institución financiera, estimado Gustavo, cualquier cliente puede hacer los reclamos. Y obviamente la ASFI también eh, está para justamente para prestar el apoyo necesario a, todas las, a todos los clientes que se acercan a los bancos. Entonces, esos son elementos, porque obviamente hay un, hay un buzón de quejas incluso, ¿no? que en todos los bancos se encuentran habilitados. Y eh, ese es un elemento muy importante, por eso es que la ASFI eh, no solamente... A controlar el tema de la especulación también tiene que defender a los usuarios, entonces en ese caso es bien importante que también se acerquen eh, a los a, yo le pediría a toda la ciudadanía que tienen estos problemas, hacer sus reclamos correspondientes ante las instancias que están en todos los bancos ¿No sería útil, viceministro, crear un grupo, ahora que las redes sociales la tecnología nos permite, un grupo que esté destinado a la denuncia, para hacerlo de manera directa para poner los datos, identidad financiera tal, no ha querido eh, darme el, la cantidad de dólares que he solicitado y hacer la denuncia de manera rápida. ¿No sería esta una buena forma de agilizar la denuncia y la respuesta también de la ASFI, por ejemplo? Hay elementos, estimado Gustavo, que en el caso de los clientes pueden hacer sus quejas correspondientes y están en las líneas habilitadas no de la ASFI y pueden hacer los, eh, los llamados y hacer las denuncias que correspondan. Y también en cada uno de los bancos, estima gustado, porque los clientes se acercan, porque si no, también a través de las redes se generaría muchas, cualquiera escribiría y haría las denuncias. ¿No? En los bancos también existen ¿no? eh, la defensa del consumidor. Entonces, es muy importante que los clientes también sepan estos aspectos, estos elementos, justamente a dónde acudir. Yo le invito a, yo le más bien pido a toda la ciudadanía tener calma, ¿no? porque al final hay gente que está queriendo especular y obviamente a eso es lo que vamos a controlar eh, Quienes están queriendo generar información falsa. A ellos son los que hay que controlar, no a la gente que es realmente eh, necesita eh, en, moneda, en moneda extranjera. Entonces, esos elementos yo le pido o más bien, estimado Gustavo, y al llamar a la ciudadanía a que tengan calma, ¿no? Y no dejarse. Eh, ...sorprender con este tipo de especulaciones que lo que hacen es generar miedo, ¿no? Entonces, y creemos nosotros que a través del gobierno nacional... ...estamos tomando todas las medidas que correspondan justamente para eh, dólares. Y como le digo, ¿no, estimado y Gustavo? Que si ustedes se acercan a las, a las clases de cambio, existen, por ejemplo, acá en La Paz... Eh, ...la venta de dólares, eh, está normal... Incluso en Tarija, como algunos diputados denunciaban que no había, yo le, me, por eso me refiero, ¿no? No es un periódico del gobierno nacional, el periódico del país de Tarija señala en uno de los titulares, dice, las casas de cambio niegan una crisis de dólares. ¿Qué significa eso? Que existe un flujo normal de la venta de dólares, estima Gustavo. Viceministro Zenón Mamani, de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Muy amable, gracias por estos minutos, con Panamericano. Buenos días. Gracias, muchas gracias, estima Gustavo. Nuestras emisiones con estaciones propias. En...